la patata era súper difícil. Sí. Ya, pero para mí no es tan difícil. Es que... Porque... Bueno, no pero... Bueno, pues al menos, pero es que no estoy jugando. ¡Ostras! Las de más Pero, Diosos, macos, todo pero todo mira, mundo. pero yo, yo... quiero intentar este... este yo, este. yo, es que yo no estoy jugando, pero os estoy recomenzando Esto es una fase que es muy difícil, la verdad, porque... Pero es la primera fase. ¡Bueno! Bueno, ya hemos hecho tres jefes. Los... Es difícil, ¿eh? No puede ser. Sí, sí. Espera, yo, yo, eh, yo, este jefe yo nunca lo he visto. Pero... No es que no es un jefe, es una fase. Ah, vale. <risa> un mundo perfecto. Yes. Pero, amigo? pero, es que... ¡El jefe, ah, vos, que es vuestro enemigo! Pero, es que, en el mundo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, tío! Esto no va a ser difícil en este? ese es día. ¿Este sí o no? ¡No! ¡Salmo ver! ¡Salmo ¡Como antes! ¡Eres súper nuevo! Antonio, eres súper nuevo. ¿Te dices que esto era difícil? ¿Me lo ves? Es que es la primera vez que juego. ¡Dios! ¡Quiero ver! O lo vea! Por lo menos intentando. Es que es la primera vez que juego a este juego. <coughs> y yo también no le he pillado el truco. Este, este, Tenemos debo que cortar así un truco, pero es que ya se me ha olvidado. ¡Aurella! No nada ¿Por qué no me nada. ¿Por qué no me dejas que te despide? Porque es una porquería Cada uno ah, ¡No, no, no! no, no, no. Cada, uno que... cada uno hace lo que Así vamos a morir yo, estaba, yo, yo, yo, yo, yo voy a volver a intentarlo Si es que así vamos a morir Mira, eh, si es que Mira, si yo tengo una Cada uno, uno hace lo que ¡Wow! ¡Dios! ya que si así va Ya la mano. Tenía razón, ¡Uy! ¡Mi a perder. Pero ¡Mi pero tío, pero tío ¡Mi tío ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi de ¡Mi la vida de Es muy difícil poderle a esa rosa, rosa, pero es que lleva a pincho que yo, no me golpeé No, no me Dios, ¿para lo intenta? ¿Sí es muy difícil No, no, no, no, rosa, no, no, es no, no, no, bueno, bueno, pero. Yo prefiero un jefe, yo prefiero un jefe. Yo prefiero un jefe. Una frase ni. Si no... te Una frase ni hablar. Eh... Pero un jefe sí. ¿Cuántos vídeos tenemos subidos? Al menos ya me hemos eh... un logro. A eh... ver ¿Dónde están los logros? Eh, serio, cuántos vídeos tenemos subido? de esto del café, eh. Y, y de suscriptores que creo que, que no de... no no no ¿qu para qué lo he dado no no el video, no no no no no iba a dar a no no no no no tenemos no no eh, ya no no sé, pero es que es... Ya no sé, pues mira, pues a ver, este es el es más difícil, pero vamos a intentar esto no sé. A ver, no, no, no, antes vamos a comprar cosas ahí, sí. pues el pollo de corteza o algo, o sea, o claro, A ver, Sergio. Sí. para disparar una cosa que me gusta mucho ¿Eso eh, qué? ¿Para pillar? No, para... no, eso es un corazón es para tener más que es? ¿Eso? Eso es para disparar un arma ¿Chula? Eh, sí Pero más chula es esa Esa es roja Está súper chula eh, Yo me la he comprado, pero ya tengo cero de, de, de monedas y el Antonio y va. cuatro, un cuatro y yo cero. ¿Sabes por qué os lo he escuchado? Ah, ya está. Tú no, has, tú no te has comprado nada, Antonio, así que no puedes. Sí, si he comprado. Pues entonces, ¿dónde está? Dale al tiro B. A ver. ¿Cómo que si ya me he comprado? Igual, bueno, espera. Que va a no tener comprado. Vamos a entrar a una vez anda. Pero, pero, pero, ¿qué le quieres que no lo veo? ¿Qué era lo que te que querías comprar? El robo. Ah, esto. Pues ya está. Pero ya tiene cero ser la moneda. Será moneda. Bueno. Pues aquí tiene que subir la voz. Lo no, sé. Chan, chan, chan, el de la mula. El de la mula, chan, chan, chan, a real vale. a... you... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Es... yo, ¡Sí! Es... ¡Sí! Es, ¡Sí! Lo... Lo yo yo me... da... me... la... me... la... la... yo Sí. ¡El gordo Sí, ahora lo he visto ya en YouTube. Hey, bueno. <tose> ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que significa malo? ¿Bueno? ¡Ey, tú has bro! Tú lo No difícil, super mega difícil. No. ¿Sabéis cuántos haces? ¡Oh! ¡Me ha salvado! Menos mal. Eso es lo que me gusta cuando oh, no me salva. Oh, si sí, me salva. Eh, con una cámara como la mía. Tanto su primer estar rebotando todo el día. ¿Sabéis qué? Claro que no, pero es que. No. Se matan a la gente No, Eso es un crimen grande. Mira, Sergio, ¿sabes por qué pasa el pueblo? Olá, e papai. ¡No, no,